Tienen que ser amigos. Amigos son amigos para siempre y por siempre. No. No seas bravo, hey! Tienen que no. Te, te va a picar, babo. Amigo, tú a mí que no. Este quiere, este quiere que lo pique. No. No. No. no. Es que, es que, ah, ¿por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo subir porque te quieren picar. No me importa que yo eres. Y tú no seas bravo, cabrón. ¿Segundo intento de convivencia? ¡No! Teddy, amigos, no enemigos. Bueno, un besito de despedida. ¡Oh! Ya no se pican, no se pican. ¡Ay, qué hermosos mis bebés! Lo quieres, ¿verdad? ¿Lo quieres? ¿Lo necesitas? Toma pues, te lo regalo.